O sea, si nosotros lo pensamos así, un chico de 3, 4, 5 años que ya sepa hablar inglés, sepa multiplicar y se sepa, por ejemplo, en qué lugar del mapa se ubica Chile, es como... ¡Wow! ¡Hola nuevamente! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y probablemente en el video de hoy vamos a aprender muchas cosas referente al sistema educativo coreano. Muchos de ustedes siempre me han preguntado como que tienen esa duda de cómo Corea, en el fondo, logra llegar a estos grandes como niveles educacionales a gran población en el fondo. Muchos de los coreanos en general, eh, si comparamos con otros países del mundo, son en teoría mucho más educados, tienen un nivel educacional mucho más alto que el resto del mundo. Y todo esto es parte de un sistema que parte desde de la eh, educación preescolar, quiere decir que eh, kindergarten y antes de kindergarten. Entonces eh, todo esto es un sistema que va evolucionando hasta llegar a lo que es la middle school, la secundaria, el high school, la universidad, etcétera, etcétera. Primero que todo, es súper importante que entiendan que la sociedad coreana se caracteriza por ser una sociedad súper competitiva, que les enseñan la competencia desde que son pequeños. Entonces, allí es donde parte, según yo, desde como quizás un punto de vista sociológico sin haber, obviamente, hecho una investigación mucho más a profundidad, pero como, como ese ojo sociológico desde afuera que he ido desarrollando con los años obviamente, eh, me podría, me, me atrevería a decir que esta competitividad que obviamente surge sobre todo después de los años 80, eh, genera que eh, los niños a muy temprana edad ya comiencen a sentir esta presión escolar de competitividad con otros porque la sociedad es eso lo que les eh, quiere inculcar los puestos de trabajo en Corea, los buenos puestos de trabajo son tan limitados los cupos para las buenas universidades son tan limitadas y obviamente para luego ingresar a un buen trabajo, el currículum es algo que eh, importa mucho el currículum o la hoja de vida, etcétera, etcétera. Yo una vez leí de que antiguamente Incluso se preguntaba cuál habían sido los colegios como básicos y pre básicos que habían eh, estudiado las personas para eh, postular a un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de preguntas, ustedes se pueden ver, pero que tendrá que ver dónde estudiaste cuando tenías tres años Bueno, en algún momento quizás sí fue importante, bueno, lo bueno es que ahora ya no lo es tanto Preparan a los niños desde muy temprana edad a competir entre ellos y a desarrollar habilidades que obviamente les van a ayudar a su desempeño cuando son eh, más adultos. Por lo que yo he hablado con mis amigas que trabajan en el sector o también que tienen hijos dentro de eh, jardines o en la educación preescolar, eh, siempre me ha llamado la atención la cantidad de matemáticas que ellos aprenden. O sea, niños a muy temprana edad, te estoy hablando de 4, 3, 4, 5 años Ya están sabiendo sumar, restar e incluso multiplicar Entonces tú lo piensa un poco y no sé, usted háganse esta misma pregunta en su casa ¿Ustedes cuando tenían 3 años ustedes sabían quizás multiplicar o sumar y restar? Yo recuerdo que eso lo aprendí cuando ya era, no sé, como vi O sea, hasta el día de hoy no me sé la tabla de 9 yo creo, no, así me la sé No, no me la sé Saber multiplicar cuando tenéis 4 o cinco años es como... Se les enseña mucha materia, muchas cosas muy densas desde que son muy pequeños y esto no solamente se da como en el jardín, sino que también se da en otra institución que viene a ser como institutos privados. Vamos a indagar un poco en esto. En estos jardines acá en Corea, obviamente, también tienen un enfoque, quizás, no sé cuál es el término correcto, me pueden corregir, pero como más cientificista o algo así como de eh, matemáticas, más eh, quizás comprensión de la naturaleza, más de lenguaje, aprender otro idioma, pero un niño pequeño de 4 o 5 años que tengan como que estar forzándole a, a que aprenda matemática, etcétera, etcétera, no sé, es un tema que también sé que es un poco delicado, me gustaría conversarlo con ustedes, qué opinan un tema que también es súper triste y un tema que también yo sé que es por lo que todo el, el mundo ha estado luchando en los últimos 100 años yo creo que es también por esta cosa de la diferenciación socioeconómica y la segregación que existe entre lo público y lo privado dentro de la educación. Lamentablemente uno sabe que las universidades privadas y las universidades públicas eh, son diferentes, los colegios públicos y privados también, pero uno nunca se esperaría eso quizás de un jardín de donde hay niños que tienen su pleno crecimiento y formación y eso sí pasa también acá en Corea y sí también pasa en Latinoamérica. Está comprobado con cifras científicas de que obviamente los niños que atienden a eh, instituciones privadas eh, sí, van a tener un mejor desempeño en, cuando entren a, una, a un colegio en primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Y también está súper comprobado que los años de formación de la educación temprana, que se le llama, como desde de los 3, 4, 5 sería años, eh, es donde va a depender quizás del desempeño en el futuro, incluso en la universidad, de un, de un adolescente o un joven. En Corea, alrededor del 55% de los. Eh, Jardines o son públicos y el 45 son privados Existe esto de la mercantilización de la educación No tan solo en Latinoamérica que obviamente por algo que hemos peleado desde No sé, en el caso de Chile, de la lucha de los pingüinos Incluso desde antes, desde los 70, 80 se viene hablando de este tema Es algo que acá en Corea también se ha mercantilizado mucho Pero también termina siendo algo súper común Corea tiene mucha educación privada Pero además el ingreso promedio en Corea también es mucho más alto O sea, estamos hablando que el sueldo Mínimo en Corea se acerca a los 1800-1900 dólares, entonces no podemos comparar un sueldo como ese a un sueldo mínimo en Latinoamérica, que por ejemplo en Chile, si no me equivoco, son 600-700 dólares. En Corea, tanto en la educación privadas como públicas, se inculca mucho el inglés. El inglés es algo que es base, o sea, es muy. Sí o sí, los chicos tienen que aprender inglés, pero hay instituciones privadas que solamente imparten clases en inglés desde la mañana hasta la noche solamente inglés entonces eh, también obviamente estamos viendo chicos que están creciendo con otro tipo de habilidades, los coreanos pagan mucho dinero por la educación pre básica de sus niños pero a la vez también eh, reciben una educación que es muy, muy, muy buena. O sea, si nosotros lo pensamos así, un chico de 3, 4, 5 años que ya sepa hablar inglés, sepa multiplicar y se sepa, por ejemplo, en qué lugar del mapa se ubica Chile, es como... ¡Wow! Obviamente yo creo que si llamara a mi mamá y le preguntara a mí, diría, no, a esa edad estaba, y no sé, y no era Power Ranger, quizás, pero como que... Eh, yo creo haber aprendido ese tipo de cosas cuando tenía quizás 5 o 6 años, pero no a una... Y aquí es la pregunta base de este video, yo creo que es, ¿Hasta qué punto se tranza un poco la, la niñez, en el fondo, como este periodo de tu vida donde es como pasémosla bien, juguemos con otros, socialicemos, integrémonos, hasta qué punto se sacrifica eso por el desempeño académico. Si me preguntan en mi opinión, eh, yo creo que eh, el sistema chileno eh, o latinoamericano en, en general, yo creo que debiese ser mucho más eh, potenciado, siento que también deberían haber mucho más recursos para la educación pre-básica. Eh, muchos de los profesores de eh, pre-básica deberíamos entregarles más herramientas para que ellos también pudiesen ejercer con más libertad su... Eh, desempeño como profesor. Muchas veces los profesores, como les dije, se ven limitados a lo que viene desde arriba. Muchas veces los profesores tienen muchas ideas que le gustaría integrar, que le gustaría enseñar, pero tienen que limitarse por todo esto que viene desde arriba. Entonces, eh, yo estoy convencido de que mucha de la gente que es profesor hoy en día eh, muchas, muchos de ellos tienen vocación y les gustaría hacer un gran cambio Y siento que ahí hay algo súper importante que tomar en consideración De que los profesores en sí tienen mucho que aportar Y ahí hay una gran fuente de aprendizaje que nosotros también podríamos tomar como sociedad Y ver cómo podríamos cambiar las cosas En el caso coreano también siento que eh, está bien que los chicos les estén enseñando muchas cosas Es efectivo, la educación está comprobada, es de muy buena calidad La tasa de analfabetismo en Corea es cerca del... 1%, o sea, es muy baja. Eh, la gran mayoría de los coreanos eh, tiene educación secundaria. También la cantidad de gente en Corea que va a la universidad es enorme en comparación a otros países. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Eh, yo tampoco siento que sea muy sano de que un niño pequeño esté 10 horas pegado a un libro, a, aprendiendo muchísimas cosas por eso también existe esto del balance eh, no digo que todos los jardines en Corea sean así don't get me wrong eh, solamente que obviamente existe una pequeña parte de la población que tiene esto en la mente de que hay que competir, competir, competir, competir y obviamente hacen que sus eh, niños estén en situaciones de estrés constante ya que estamos hablando de la educación preescolar acá en Corea les quiero presentar un programa que se llama Mingle Bot, este es un programa que consiste en los 12 textos y que va dirigido a obviamente los chicos de 3 a 6 años, este es un programa que va a servirle tanto a padres como a profesores como obviamente a los niños de 3 y 6 años que estén en ese rango y que estén asistiendo a la educación preescolar. Este programa Minglebot me llamó mucho la atención y también estoy haciendo un video en colaboración con ellos Así que este es un video sponsorizado por ellos, muchas gracias Minglebot um, Me llamó mucho la atención cuando me mandaron esto Porque estuve leyendo el contenido y yo me puse en el caso en que yo tuviese 3 años, 4 años Y me puse a leer esto y fue como um, Yo a esa edad sabía leer Y me empecé a preguntar eso y fue como ¡Wow! Pero este es un programa que resume muy bien el tema de la educación acá en Corea del Sur que eh, le voy a dejar algunas imágenes también y los links, los links acá abajo en la, en la descripción del video pero es un programa súper completo donde vas a poder ver matemática, lenguaje, racionamiento lógico, números binarios, juegos, cosas relacionadas a la comida, animales, planetas, música eh, enseñar a hacer cosas manuales, interactivas, etcétera, etcétera eh, Y me llamó mucho la atención por el, la calidad del contenido Porque, por ejemplo, yo escogí este como para ser un poco más específico Y me llamó mucho la atención esto Porque adentro tiene muchos materiales didácticos como, por ejemplo, juegos para poder hacer tiene un sinfín, por ejemplo, de stickers como para jugar dentro del libro. Eh, en el fondo, este es un programa que también ayuda a que los chicos puedan aprender, pero también de una manera entretenida. Eh, no de una manera tan densa ni tan como pragmática en el fondo. Entonces, es un programa que se caracteriza también por querer eh, develop o improve como las la habilidades computacionales de los chicos, pero también obviamente a través de los textos y estos libros poder eh, eh, desarrollar un poco esas capacidades cognitivas y esas capacidades como manuales también que puedan tener los chicos y que también sea súper divertido. Y lo que más me llamó la atención de este libro es que eh, salen los continentes, por ejemplo dice Asia, Europe, Nam, América, de ahí somos nosotros eh, o sea, ni, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, aquí dice: eh, hay una parte donde dice Nama América. Y leí que decía Chile. Aquí dice Nama América: Nama América, Perú, Brasil, Chile. Dun dun, dun dun. Entonces, eh, yo digo así: como yo, si habré tenido tres años, habré sabido dónde estaba Corea. Y yo, probablemente, le soy súper honesto. No. Así que eh, creo que los chicos a muy eh, temprana edad, por lo menos acá en Corea, a través de este programa educacional nos podemos dar cuenta de que aprenden este tipo de cosas. Y también es algo súper importante porque también en este libro hay un programa que está dedicado como a la cultura que también es súper importante eso. Para resumir, eh, Minglebot lo van a poder encontrar en dif diferentes idiomas Le digo esto porque si a alguno le interesa un poco más como de entrarse dentro del modelo educacional coreano de prebásica, Si usted es profesor o si usted es eh, papá o mamá o si usted, eh, no sé, si tenga 3 años y está viendo este video No debería, porque a esa edad no se debería ver en YouTube si le interesaría, bueno, le voy a dejar acá abajo los links, etcétera, etcétera eh, Voy a seguir haciendo contenido como relacionado a tópicos sociales, sé que también eh, quizás no a mucho les interese, pero me gusta un poco quizás también usar esta plataforma para que nosotros eh, podamos replantearnos y podamos tener una mirada crítica de lo que pasa en el mundo no solamente desde el, el K-Pop y todo, obviamente ustedes saben que ya somos super fans o lo que quieran pero también cuando es importante hablar sobre temas importantes se va a hacer en este canal ya hemos hablado de política, ya hemos hablado de problemas sociales, etcétera, etcétera, así que tampoco me da miedo eh, indagar en este tipo de cosas y más encima que en mi canal Y si me gusta hacerlo Y yo sé que ustedes también Hagámoslo, dalo bien Así que eso Muchas gracias por haberlo visto Recuerde activar la campana Para cuando suba un video Así que por favor Vaya ahora y active la campanita Y nos vemos en un próximo video Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Bye bye